Quería estar para eh, expresar eh, la satisfacción del gobierno de la provincia por este enorme esfuerzo eh, de la avión ferroviaria, este enorme eh, esfuerzo que Sergio Sassi y todo su equipo están, están haciendo en San Cristóbal, en lo que es esta realidad de recuperación eh, del ferrocarril, de las fuentes de trabajo que el ferrocarril genera, eh, y no quedarse ahí, sino pensar eh, en este verdadero parque eh, con toda su multiplicidad de, de opciones para integrar, para tener aquí eh, proyectos sociales, proyectos de salud, proyectos empresariales. Creo que estamos en la posibilidad cierta eh, de un aprovechamiento como el que deseamos durante muchísimos, pero muchísimos años. Y lo, eh, seguramente en los que muy pocos eh, creyeron después de que pasó tantos años eh, y la infraestructura eh, se cayera. ...o quedara para algunos en, en desuso. Quienes siguieron siempre firme con el ferrocarril, con el sueño fuerte... ...con el convencimiento de que la Argentina no puede desarrollarse sin ferrocarril... ...creo que son los que hoy están mostrando que este es el camino. Y es el camino de contar con nuevas vías, vías férreas, tener una fuerte inversión en el ferrocarril belgrano y tener la posibilidad con ese material rodante creciente que permiten eh, nuevas vías, nuevas posibilidades de, de carga, contar aquí con talleres funcionando, con personal eh, de San Cristóbal trabajando. Realmente eh, uno dice gracias de corazón porque viví esta situación de San Cristóbal desde los momentos más duros, eh, como intendente de Rafaela, viendo cómo... La gente llegaba los domingos a la noche eh, a trabajar allá cuando se fueron cerrando los, eh, los talleres. ¿Cómo venían solos? Porque su familia se había quedado acá. ¿Cómo impactó eh, duramente el, el, el cierre de todos los talleres aquí, en Laguna Paiva? Por lo cual, tener la posibilidad hoy de ver esto cómo está... Eh, reanimándose, reviviendo y con mucho futuro, sin duda que es, es esperanza y, y esa esperanza hecha realidad. Así que quería, aunque sea unos pocos minutos, pero para estar presente aquí, porque son de los hechos salientes, de los hechos diferentes eh, en un momento eh, de la Argentina como estamos viviendo y en particular en la provincia de Santa Fe y lo que han significado el cierre de los talleres ferroviarios, el impacto social y económico que han tenido en nuestras comunidades. Por lo cual no es, una, no es un hecho más, no es un esfuerzo más, eh, es realmente eh, el que tiene que sentir el ferrocarril, un hijo de San Cristóbal con ese fuerte compromiso por, por su ciudad, eh, ayudando a que esto tome eh, otra forma. Y sin duda, eh, cuando eh, uno ve rostros en San Cristóbal no son los mismos de otros años. Nosotros tenemos eh, una clara definición de apoyo eh, a todos los eh, proyectos que... Inviertan, produzcan y generen trabajo en Santa Fe. Y particularmente los que tienen eh, una forma de parque industrial, de área industrial, de actividades, de un parque de actividades económicas. Aquí además se suma actividades económicas y sociales eh, eh, y, y de salud. Eh, sin duda que esto va a potenciar cualquier eh, instancia en la comunidad.